Buenas tardes, estamos junto a Gabriela Montaño, he conocido a Gabriela Montaño en 2008, cuando era entonces delegada presidencial de Evo en Santa Cruz, una región extremamente caliente, es médica, después fue presidente del Senado, de la Cámara de los Diputados y fue ministra de la Salud. Nosotros, como Hora del Pueblo, Diálogos del Sur, Vermelho, Agencia Carta Mayor, correo de la Ciudadanía y un conjunto de medios alternativos de comunicación, estamos en red justamente para hacer una repercusión de lo que en verdad ocurre en Bolivia y lo que está invisibilizado por una gran parte de los medios de comunicación. La primera pregunta es justamente esta, o sea, en aquel momento teníamos la nacionalización de Entel, teníamos la destrucción de, de la coordinación, la coordinadoría de indígena en Santa Cruz, teníamos una gran tensión. Y hoy, con el avance de la pandemia, y de la COVID tenemos una gran tensión como médica como defensora de la vida cuál es la similitud que encuentras en esos dos momentos muy buenas a, a todos y gracias leonardo gracias vanessa por por esta entrevista bueno, en primer lugar hay que eh, señalar de manera categórica que en Bolivia no estamos en un momento eh, de ejercicio pleno de la democracia, sino en una situación posterior a un golpe de Estado eh, que se dio en eh, noviembre del año pasado, eh, en un proceso muy, muy violento en el que hubieron dos masacres terribles eh, en Bolivia, eh, y producto de eh, toda esta situación se, se eh, generó la, eh, la salida de un presidente electo democráticamente y legítimo, además eh, electo en las urnas por el pueblo boliviano, eh, y todo esto ha hecho que en estos siguientes ocho meses eh, exista en Bolivia un gobierno con una presidenta autoproclamada presidenta, que es la señora Yanine Áñez, que es una persona que nadie eligió para ser presidenta eh, en Bolivia. Eh, nosotros tendríamos que haber eh, ido a elecciones generales nuevamente el 3 de mayo, eh, estas elecciones fueron postergadas eh, se ha establecido finalmente el 6 de septiembre como una fecha eh, de realización de las elecciones generales. Eh, y todo esto, por supuesto, en, una, en un marco en el que hay una restricción enorme de derechos, sobre todo a aquellas personas que respaldan eh, al movimiento del socialismo, ex autoridades, es mi caso, yo estoy ahora refugiada en Argentina, eh, como muchos otros bolivianos y bolivianas eh, que respaldaron el proceso democrático y de transformación profunda que se dio en los últimos 14 años, hay otros compañeros que eh, se encuentran asilados hace 8 meses en eh, embajadas como la Embajada de México, eh, mini, ex ministros del de, de gobierno de nuestro presidente Evo Morales, eh, y bueno, es una situación de, de persecución, hay múltiples casos de detenciones ilegales de dirigentes sociales, de ex autoridades, etcétera, eh, y esta, esta, este régimen fuertemente represor, eh, absolutamente irrespetuoso de los derechos humanos, también ha hecho un manejo eh, desastroso de la crisis sanitaria que se ha producido eh, por eh, el coronavirus en Bolivia. Eh, estamos en una situación realmente dramática eh, eh, en Bolivia en relación al eh, pésimo manejo por parte del Estado, eh, hay, hay en primer lugar, eh, por supuesto hay un colapso de todo el, el sistema de salud, incluyendo el subsistema público, el de seguridad social y el privado, eh, a tal grado que en ciudades como eh, la sede de gobierno, La Paz, Cochabamba y otras ciudades, eh, la gente no puede encontrar medicamentos básicos, esenciales como aspirina, como paracetamol, como antibióticos básicos como la citromicina, eh, vitaminas, etcétera, que son medicamentos que se están utilizando no para curar eh, la enfermedad, pero sí para tratar las etapas iniciales de la enfermedad y evitar que éstas puedan avanzar hacia eh, situaciones de complicación. Eh, en, en los pacientes o eh, en las pacientes y evitar que éstas tengan que entrar a terapia intensiva. Imagínense que eh, hoy en la ciudad de La Paz eh, tú puedes eh, tener que peregrinar por 30 farmacias para tratar de encontrar eh, aspirinas, eh, paracetamol, es decir, es una situación realmente eh, muy difícil la que está pasando el pueblo boliviano, acompañado esto, por supuesto, de una crisis económica eh, muy grande. Eh, eh, han habido encuestas que han sido publicadas en, en, los últimos, en las últimas semanas que muestran que más del 40% de la población, eh, casi el 50% de la población, ha eh, perdido absolutamente todos sus ingresos en estos meses eh, ...durante la, eh, la crisis por el coronavirus, eh, imagínense que perder todo, absolutamente todo lo que uno ha podido o puede, eh, todos los recursos que una ciudadano tiene para poder comer, eh, vivir, tener un techo, un alquiler, un, eh, un, un modo de vida han sido eh, destruidos. Eh, esa, ese contexto es el que vive hoy Bolivia. Eh, y por supuesto, en medio de toda esta crisis sanitaria, económica, política, eh, la gran mayoría de, de los bolivianos eh, creen que es necesario tener un gobierno legítimo, electo en urnas, en elecciones libres, democráticas, para que pueda ese gobierno reconducir toda esta pésima administración que ha hecho el gobierno de Áñez, eh, con concomitancia, por supuesto, de otros eh, miembros de la oposición eh, a Evo en su momento, como Carlos Mesa, como Luis Fernando Camacho, etc. Eh, y bueno, eh, lo que quiere o lo que ve como solución el pueblo boliviano es ir a elecciones. Bien, uh, antes de ingresarnos en el tema de, de las elecciones, hoy en Brasil nosotros uh, llegó hasta aquí una información de que en los últimos cinco días la policía recogió más de 400 muertos de las casas. 85% de esas personas estaban con COVID-19. Eh, bueno, y eso sobre todo en La Paz de Cochabamba, donde ese tema de la pandemia está más fuerte, es todavía más grave. ¿Cuál es? Nosotros logramos saber cuál es la situación real del país en ese momento y podemos confiar en los datos que nos está brindando el gobierno de Janine Áñez. En primer lugar, te digo categóricamente que los datos oficiales tienen un subregistro enorme. De casos eh, Y esto tiene que ver con que no se tomó las previsiones necesarias para poder eh, adquirir eh, pruebas de laboratorio, eh, es decir, los insumos para pruebas laboratoriales eh, suficientes para poder eh, enfrentar eh, esta eh, situación sanitaria. Como no hay pruebas de laboratorio eh, y las pocas pruebas de laboratorio que están a disposición, en muchos casos están a disposición del de ámbito privado o el subsector privado, laboratorios privados, eh, y las pruebas cuestan por encima de 100 dólares por persona. Eh, esto implica que la gran mayoría de la gente no tiene acceso a las pruebas porque no puede pagar estas pruebas, eh, y por lo tanto hay una enorme cantidad de casos, eh, ya sea de personas con síntomas leves e inclusive con personas, de personas con síntomas moderados eh, y graves que no acceden a una prueba laboratorial para que se verifique eh, definitivamente si es o no es un paciente con COVID eh, y, por lo tanto, eh, tú tienes eh, una, unas cifras que son eh, muy poco eh, certeras en términos de traducir la realidad. ...de lo que está sucediendo en Bolivia. En Bolivia el primer foco y el principal foco desde el inicio... ...se dio en el departamento de Santa Cruz. Eh, y por malas medidas o inoportunas medidas... ...de parte del gobierno de Yanine Áñez... Eh, ese, ...ese foco se fue extendiendo... ...al resto de los nueve departamentos en el país... Eh, ...de ciudades capitales de departamento... Y por supuesto, donde hay mayor concentración de gente, como sucede en todo el mundo, hay una mayor cantidad de casos. Eh, pero ha sido eh, tan, eh, tan irracional el manejo de eh, la crisis sanitaria que eh, han habido algo que uno diría, bueno, es una locura que en medio de una crisis así se den hechos de corrupción tan... Eh, evidentes, como los que hemos visto en Bolivia. En Bolivia hay un ministro, ex ministro de Yanine Áñez, eh, con detención domiciliaria en este momento, por un proceso eh, penal en contra de él, porque se detectó que en la compra de respiradores, eh, es decir, de eh, elementos básicos para la atención de pacientes en terapia intensiva, había eh, posibles hechos de corrupción eh, muy, eh, muy evidentes, digamos, no eh, en, este, en este hecho de corrupción han estado comprometidos, además, eh, personas muy cercanas a la familia, inclusive, de Yanine Áñez, eh, y esto eh, ha sucedido no solo con los respiradores, sino con eh, equipos de bioseguridad para el personal de salud, han habido también hechos denunciados de corrupción, con eh, elementos básicos y por lo tanto, eh, digamos, el tiempo de cuarentena, que debió haber sido un tiempo eh, en el que se le pedía a la población que no salga de su casa, que deje de trabajar, que deje de recibir eh, recursos económicos, ese tiempo debió haber servido para fortalecer el sistema sanitario en Bolivia eh, comprando respiradores, equipando hospitales que cuando se fue el presidente Evo Morales eh, de Bolivia, cuando hubo el golpe de estado, hay 11 hospitales que desde ese momento, hospitales de segundo y tercer nivel, que estaban listos en términos de infraestructura porque eran parte de un plan de hospitales muy ambicioso que el MAS había desarrollado durante el gobierno, y resulta que esos 11 hospitales que están listos están paralizados y no se los ha equipado cuando se tenían recursos garantizados para hacer eso. Y uno dice, bueno, ¿cómo? hay gente, hay países que han construido hospitales desde cero para poder atender la crisis sanitaria. ¿Cómo es que eh, un país como Bolivia se puede dar el lujo de tener 11 hospitales listos pero no los equipa para atender la pandemia? O sea, es algo... Es una irracionalidad tan grande que, simplemente por intentar eh, defenestrar lo que Más hizo durante 14 años, porque su discurso inicial eh, fue el más no hizo nada en 14 años para la salud para mejorar la salud del pueblo boliviano, y entonces si hubieran seguido equipando esos 11 hospitales, se hubiera caído mucho más rápidamente ese argumento, y entonces ¿qué hicieron? Paralizaron obras. Paralizaron toda la inversión pública y por supuesto no solo en el área de salud, sino también en el área de carreteras, en el área de infraestructura, etcétera, etcétera. La inversión pública en Bolivia está totalmente paralizada. Eh, eso implica una mayor afectación obviamente del, del eh, aparato económico porque eh, en Bolivia eh, uno de los grandes éxitos del manejo económico en estos 14 años fue precisamente que el Estado asume una enorme responsabilidad en términos de inversión pública para carreteras, para construir escuelas, para construir hospitales, y eso es un motor de la economía que genera mayor empleo, que genera eh, una, una, una reactivación del aparato, del aparato productivo también. Entonces, mm, eh, realmente lo que están haciendo en, en Bolivia es destruir, en seis meses, en siete meses, eh, lo que tanto ha costado hacer en 14 años. ¿no? Voy a sumar dos preguntas conjuntamente, una porque ya adentraste ahí, es justamente eso, o sea, ellos para cambiar el color de un hospital retrasan una obra, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos, tenemos todo eso de la corrupción, que se hablaba que, bueno, la corrupción quizá en América Latina fuera 8, 10, 15, pero en, en los casos de los respiradores más de 300%, bueno, una vergüenza. Entonces, primero eso, que me gustaría que hablara un poco sobre eso, de, de, del color de los hospitales. Y la otra justamente es sobre la presencia de, de los médicos cubanos, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, hay una lucha en todo el mundo, por Italia, por varios países europeos, para garantizar un mínimo de calidad para la defensa de la vida. Y para eso, bueno, los médicos cubanos son reconocidos en todo el mundo. Y la autoproclamada presidenta Janine Años, los eh, pone afuera del país y en un momento que es necesaria la defensa de la vida. Bueno, yo he mirado los números, es impresionante, más de 700 mil cirugías oftalmológicas, más de 250 mil cirugías generales, bueno, de toda la calidad. ¿Qué decir de este tipo de comportamiento? Bueno, que, que a, a un gobierno eh, golpista eh, que ha tomado el poder por asalto poco le importa en realidad la salud de la gente. Eh, y por supuesto que para ellos, eh, por encima de la vida y de la salud de la gente, está la necesidad de mantenerse en el poder, eh, aunque hayan llegado al poder eh, no por el voto popular ni por el apoyo de la, del pueblo boliviano, sino eh, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, eh, a ellos en el fondo no les interesa la salud, a ellos les interesa eh, mantener una crisis eh, y han utilizado lastimosamente la, la pandemia por, por coronavirus como... Eh, el mecanismo para meter miedo a la población eh, y claro entre la crisis económica el miedo etcétera etcétera eh, intentan prorrogarse en el poder eh, permanentemente están intentando que se suspendan las elecciones etcétera eh, y eso se muestra en la expulsión a los médicos cubanos de Bolivia de una manera eh, muy lamentable. Bueno, lo hemos visto eh, también en, en, en, en su momento en países como Brasil. Eh, Pero ¿por qué los expulsan? Expulsan a los médicos eh, cubanos eh, porque son, digamos, el estandarte... ...de eh, un tipo de medicina y un tipo de eh, salud eh, para Bolivia y para el mundo entero, en el que eh, el centro es el ser humano. Eh, el centro no es la ganancia eh, que pueda eh, generar la enfermedad de los seres humanos, sino el centro es la vida y la atención sanitaria a, a, a la gente... Y el, la salud como un derecho humano, eh, y como los médicos cubanos son el estandarte de eso, pues, entonces no importa si hubieran salvado miles de vidas en Bolivia, eh, no importa si hubieran podido atender en aquellos sectores donde no llega el sistema sanitario boliviano, eh, tenemos ellos los expulsaron porque la derecha eh, boliviana, eh, en el fondo utiliza eh, a los médicos cubanos como una eh, digamos como un leccionamiento para que eh, a nadie más se le ocurra eh, ir por ese camino. Eh, porque estamos en Bolivia en un régimen eh, de muchísima eh, miedo y terror desde el Estado. El Estado es el que promueve el miedo y el terror eh, en contra de quien piense diferente a ellos, eh, y entonces cuando tú tienes un estado fundamentalmente represor eh, no importa la vida, no importa la salud, no importa la educación, no importa nada de eso, en el discurso lo usan, pero en los hechos, eh, por supuesto que son capaces de hacer estas terribles cosas eh, no solamente expulsaron a los médicos cubanos, sino que eh, Todas las, los, las herramientas de trabajo con las que trabajaban los médicos cubanos eh, han sido prácticamente inutilizadas en todos estos meses y son muchos de ellos equipos que son propiedad del Estado cubano eh, en clínicas, en hospitales donde ellos atendían a pacientes eh, y eh, todo esto lo han dejado inutilizado. Eh, y en algunos casos inclusive han destruido algunos de esos equipos, o sea, una, algo eh, absolutamente irracional, ¿cómo tú en un tiempo como este puedes estar haciendo ese tipo de cosas? Y claro, eh, hacen shows políticos y mienten, eh, eh, el día de ayer, por ejemplo, el ministro de gobierno, que es uno de los, eh, de, de, digamos, de los promotores del terror como herramienta, eh, desde el Estado, eh, entró a una clínica eh, en la ciudad de La Paz que era utilizada por, eh, por médicos cubanos para la atención de eh, muchísima gente eh, de muy escasos recursos y, por supuesto, la atención en esa clínica era siempre gratuita. Eh, yo conozco... Eh, centenares de casos de personas que han sido atendidas ahí, y sin embargo, ¿cómo lo presentan en los medios de comunicación? Lo presentan como si esa hubiera sido la clínica exclusiva de Evo Morales, que era donde Evo Morales se atendía a él, eh, y eso es mentira. Evidentemente, eh, el presidente Evo Morales se atendió muchas veces en esa clínica, pero también se atendieron eh, las personas más humildes de eh, las laderas de ciudades como El Alto, La Paz, etcétera, eh, sin cobrarles un centavo de manera absolutamente gratuita. Entonces, eso es lo que no soportan estos regímenes. ¿Por qué? Porque además Cuba, en toda la región, ha sido el caso más exitoso de lucha contra el coronavirus. Entre todos los estados, Cuba es el más exitoso. Eh, y claro, eso no lo muestran los medios de comunicación eh, masivos porque no les conviene demostrar que esa pequeña isla eh, pero con una enorme soberanía toma sus decisiones y logra hacerlo mucho mejor que lo que lo hicieron, este, que, obviamente que lo que le hicieron muchos países eh, llamados, desarrollados en Europa, y obviamente muchísimo mejor que Estados Unidos que tiene mil muertos por día eh, en este tiempo por coronavirus. Entonces, obviamente eso es lo que no quieren. No quieren una salud que sea gratuita, que sea universal, eh, en la que el Estado sea el garante del cumplimiento de ese derecho. Lo que nos está demostrando la pandemia, o nos está dando como lección, es que el Estado debe ser fuerte. El Estado debe ser un Estado que pueda proteger a todos y todas sus ciudadanas en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito económico, etc. No pueden seguir queriéndonos hacer creer que el libre mercado va a resolver los temas fundamentales de la vida de los seres humanos y del equilibrio eh, en este planeta. No lo va a hacer. El mercado es y va a ser siempre... Eh, Digamos, el que beneficie a quienes tienen muchos millones, pero a los más pobres, que somos la mayoría en el mundo, eh, los va a tomar simplemente como una ficha descartable. Eh, me gustaría preguntarte eh, al respecto de la judicialización de la política. Nosotros estamos viendo lo que pasó en Brasil con el presidente Lula, lo que está pasando con Rafael Correa en Ecuador, lo intentó en Argentina. Y el más, ahora eh, en Bolivia, se intenta impedir la viabilidad de que el partido Movimiento Socialismo esté en las elecciones del próximo 6 de septiembre. Bueno, que usted nos habló un rato al respecto del autoritarismo de este gobierno de Janine Áñez, pero me gustaría saber cómo está la situación del partido del MAS para, eh, para esas elecciones, cómo se está dando la campaña, sobre todo en medio de, de, de esa crisis del coronavirus, cómo están, cómo los candidatos están manejando esa situación. Bueno, eh, el Bloque Conservador y de Derecha en Bolivia eh, ha presentado varias eh, denuncias eh, ante el Tribunal Supremo Electoral eh, esta semana para intentar eh, inhabilitar al MAS, eh, quitarle su personería jurídica y que no pueda participar en las elecciones del 6 de septiembre, eh, que deben llevarse adelante el 6 de septiembre. Eso implica que en una locura sin precedentes todo el partido, no un candidato, no una persona, sino todo el partido perdería su personería jurídica y ninguno de los candidatos en todo el país podría presentarse a las elecciones de este año. Eh, el más es hoy sigue siendo igual que lo fue en octubre del año pasado, porque nosotros ganamos las elecciones de manera limpia, no hubo fraude en Bolivia, eh, y esa misma preferencia electoral se mantiene hoy, que está por encima inclusive del 40%. Ninguno de los otros candidatos del bloque de derecha conservadora, eh, Llega a esas cifras ni purasomo, asomo. Eh, digamos, el, el siguiente candidato con mayor preferencia electoral, que es Carlos Mesa, quien apoyó también el golpe de Estado en noviembre, eh, alcanza números por encima del 20%, 24, 25% según varias encuestas, eh, mientras el más eh, logra sobrepasar el 40%. Eh, entonces, claro, como la, ese bloque conservador sabe que no le va a poder ganar al MAS en elecciones transparentes, honestas, limpias, entonces está intentando apelar a inutilizar, a bloquear, a proscribir al partido más importante de la democracia boliviana e, y así evitar que Luis Arce, que es nuestro candidato a la presidencia, ex ministro de Economía durante... Eh, gran parte de los 14 años en los que Evo Morales fue presidente, un brillante compañero muy comprometido eh, y muy, muy claro en los principios eh, que defiende, eh, pues resulta que se intentaría que ese candidato que tiene la mayor preferencia electoral en el país, desaparezca. Y entonces no se estaría vulnerando el derecho solo del MAS y de los candidatos del MAS en términos de participación democrática, sino que se está vulnerando el derecho de ese 40% del electorado boliviano que hoy tiene como candidato eh, preferente al MAS y a Luis Arce. Eh, el 40% del electorado boliviano son aproximadamente más o menos entre 3 millones y medio a 3 millones 700 mil eh, personas, eh, lo cual es, eh, digamos, 3 millones de personas, eh, es una cifra impresionante. Es decir, tratar de, eh, de bloquear que el más participe en elecciones es negarle el derecho político a elegir a 3 millones de personas en Bolivia. Eh, claro, Ustedes en Brasil son un país mucho más, con una población mucho más grande y seguramente les parecerá 3 millones un número pequeño, pero bueno, el, el, la población total de Bolivia son 11 millones y la población de votantes total está aproxima, entre el 7,5 eh, millones, un poco más. Entonces, realmente sería una situación sin precedentes en la eh, historia democrática de nuestros países eh, y eso es muy peligroso eh, algo similar está sucediendo en ecuador eh, con eh, eh, en la intencionalidad de bloquear la participación de correa y de su eh, pari, eh, partido político eh, y yo siempre he dicho que Ecuador y Bolivia en muchas cosas son eh, hermanos gemelos, ¿no? Eh, eh, somos países ambos con una enorme población indígena, con una enorme diversidad, además de pueblos indígenas en nuestros territorios. Eh, iniciamos casi de manera paralela nuestros procesos constituyentes y hemos tenido muchas, muchas similitudes en en todos estos últimos 15 años. Eh, a mí me parece que eh, realmente nos tenemos que dar cuenta de la dimensión que eso implicaría. Sería eh, vulnerar no solamente el derecho de ser elegido de eh, los eh, candidatos del MAS y las candidatas del MAS, sino vulnerar un derecho fundamental que es el de elegir que tienen esos millones de bolivianos y bolivianas eh, que tienen como preferencia electoral, el MAS eso es brutal, es brutal porque sentaría un precedente hacia adelante para la región eh, que eh, podríamos lament lamentarlo, para la región y para el mundo, ¿no? Te haría de mi parte una última pregunta, después pasaría para Vanessa. Eh, Brasil garantizó una victoria para el más de 71%, eh, Argentina 83%. De tu parte y bueno, estamos intentando aún acompañar las elecciones como valoras a importância de que estemos juntos enquanto periodistas, não? Como valoras isso? E uma palavra para os bolivianos que estão em Brasil e que, mano, bueno, estão com o coração no el processo eleitoral. Bem, bueno, em primeiro lugar eh... Yo creo que es importantísimo el seguimiento de la comunidad internacional eh, a esta situación en Bolivia. Eh, el acompañamiento que pueda hacerse desde todos los países hermanos eh, con eh, presencia en la observación electoral, no solo el día de las elecciones, ni solamente una semana antes de las elecciones, sino durante todo el proceso electoral, eh, es fundamental Es fundamental eh, y no debemos confiar solamente en eh, observación electoral eh, como la de la OEA, porque hemos visto, y Bolivia es el claro ejemplo, de que la manipulación que ha generado la OEA en la presentación eh, de informes eh, ha sido precisamente una de las herramientas que utilizó eh, la derecha y los sectores conservadores en Bolivia para avanzar en el golpe de Estado el año pasado. Eh, innumerables informes de eh, gente, de académicos, de gente de mucha ciencia, eh, han demostrado que el informe de la OEA era inconsistente y que en Bolivia no hubo fraude electoral el año pasado. Por lo tanto, es muy importante que eh, pueda haber una, un acompañamiento y una observación electoral durante todo el proceso boliviano, por todo lo que estamos diciendo. Eh, y también un acompañamiento, por supuesto, de los medios de comunicación eh, en, de toda la región, porque yo creo que lo que está sucediendo es que eh, la, la derecha continental está experimentando en Bolivia eh, lo que luego podría intentar hacer en cualquier otra parte de, de la región y del mundo. Eh, por lo tanto, es fundamental ese acompañamiento. Y en el segundo tema que me, me consultabas, Leonardo, eh, decirle a esa eh, enorme población eh, boliviana que vive sobre todo en Sao Paulo, en, en Río, pero en, en muchos otros lugares de Brasil, eh, que además tuvo como eh, preferencia electoral, al más eh, en muchas elecciones o en varias elecciones donde ya se consolidó el voto en el exterior, que la única manera de generar una salida con certidumbre de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis política que hoy está viviendo Bolivia, eh, es retomar los avances que tuvimos durante 14 años, y eso eh, solamente lo va a hacer el, el más. ¿no? El resto de los partidos y el resto de las opciones electorales lo único eh, que buscan es volver 15 años atrás a eh, perder soberanía, a fórmulas económicas que llevaron a la pobreza, al país y que precisamente generaron eh, la migración de eh, miles de miles de compatriotas de Bolivia hacia el exterior. Entonces, bueno, decirles que estén atentos, que acompañemos todo este proceso y que sepamos que más allá de los partidos políticos, inclusive Leonardo, Vanessa, a todos los que nos puedan estar escuchando, más allá de si su opción electoral es el más o es eh, cualquier otra opción de derecha, inclusive en Bolivia, lo que no podemos permitirnos es la destrucción de la poca institucionalidad democrática que queda en Bolivia, porque eso, o sea, lo único que va a generar es una olla a presión en la cual la crisis va a ser peor, la crisis política, la crisis económica, etcétera, y eso siempre conlleva el riesgo de violencia, de confrontación y eso, quienes somos demócratas realmente, eh, es lo, lo que no queremos, ¿no? Eh, Perdón. Una, no por favor. Una, última, una última cuestión. Una última, una última cuestión en esos minutitos que nos, que nos resta. Es que durante los años 60, 70 hasta 80, era común que nosotros tuviéramos exilados en un o otro país, eh, que estaban huyendo de las dictaduras. Que, que estaban ahí en ese momento en nuestro continente. Nunca que pudiéramos pensar que en los años 2000-2010 que íbamos a tener una situación eh, similar a esa. Entonces me gustaría saber de una manera más personal cómo está la vida de Silada en Argentina, cómo está vivir en ese momento, sobre todo como una política que, que eres, eh, ¿Cómo está vivir ese momento electoral lejos de su patria en otro país? Eh, como que siguiendo de lejos ese momento tan importante eh, para Bolivia y sobre todo, bien, para todo el continente, pero es muy importante para Bolivia, para la recuperación de la democracia en Bolivia. Bueno, yo creo que desde, desde en cualquier... Momento de la historia de la humanidad, el sacar a, un, a una persona de su comunidad o de su, digamos, de su entorno, de su familia, etcétera, ha sido históricamente siempre uno de los peores castigos, eh, por supuesto junto con la pérdida de la libertad y, y, y de la vida en su momento, en algún momento, de, de la historia del derecho eh, en, en, en, a lo largo de la humanidad, ¿no? eh, y, y a pesar de que, de que agradecemos profundamente eh, al pueblo argentino, al gobierno argentino, como agradezco yo en lo personal también al gobierno mexicano y al pueblo mexicano, que en el primer momento nos dieron también, nos abrieron las puertas y nos dieron el asilo en México, eh, y, y hemos recibido innumerables eh, muestras de, eh, de hermandad, de compañerismo, de acompañamiento a nuestra situación personal aquí en Argentina, etc., por supuesto, eh, uno siempre va a querer estar en su país, eh, y mucho más en un momento tan, tan duro como el que están viviendo. Todos nosotros, todos los que estamos refugiados, todos los bolivianos que estamos refugiados en, en el exterior, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos nuestros núcleos de militancia política, nuestra historia de vida, fundamentalmente en Bolivia. Eh, yo como médica me, me desespero todos los días, tengo el corazón y la mente eh, casi 24 horas eh, de mi tiempo y de mi vida en Bolivia, y es lógico porque eh, no es fácil en una crisis tan dura en la que uno eh, ve morir a tantas personas, eh, ve en situación de, de desesperación a tantas personas, a tantos compatriotas en, en Bolivia, pues es todavía a veces más doloroso estar lejos, ¿no? Eh, y por supuesto, eso no tiene nada que ver con el agradecimiento enorme y el reconocimiento enorme que tenemos a, a los pueblos hermanos que nos han abierto las puertas de su, de su, de su país para poder salvar la vida, para poder eh, mantenernos en libertad eh, después de una persecución política que no ha acabado. Eso también quiero decirles y compartirlo con ustedes. La persecución política en Bolivia es cotidiana. Todos los días eh, se abren nuevas causas judiciales, eh, inventadas, sin ningún sustento eh, legal ni jurídico, eh, pero se lo hace para perseguir a dirigentes sociales, a ex autoridades del MAS, Etcétera, y eso eh, se ha convertido en uno de los centros del accionar político de la derecha en Bolivia, eh, del bloque conservador en Bolivia. Eh, eso que hemos venido a llamar la eh, eh, cuyas víctimas están en todos nuestros países. Hay víctimas de loafer en Brasil, hay víctimas de lofer en en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en, bueno, en Colombia, etcétera, etcétera, eh, en Chile, eh, es hoy ya una herramienta cada vez más compleja que usan eh, los sectores conservadores para perseguir a la izquierda continental. Eh, y por lo tanto hay que tener claro que no es un problema eh, aislado, en su momento no fue problema de Lula da Silva, no fue problema de Cristina Fernández, no fue problema de Correa, eh, hoy no es problema de Evo Morales solamente, eh, es problema de todos y todas, porque mientras más permitamos que avance eh, esa herram esas herramientas y se vayan perfeccionando, pues mayor restricción habrá a la democracia y a la posibilidad de eh, ejercer los derechos políticos y todos los derechos en nuestro continente. Muy bien. Bueno, excelente Gabriela. Vamos a mantener el contacto. Estamos agendado con Arce, con Andrónico, con Choquehuanca y... Tu participação valora muito todo este nosso empenho, nossa luta por la integração continental e por la vitória de nuestros pueblos. Muitas graças. Muitíssimas graças, Leonardo. Gracias, Vanessa. E, pode... Perdón, te corté, Vanessa. No, no, no. Yo solo agradecía. Muchísimas gracias por esa participación, por hablar con la page independiente. Estamos haciendo ese esfuerzo de comunicación desde Comunica Sur, que es un medio que reúne medios eh, alternativos, contrahegemónicos de Brasil para seguir, sobre todo, la democracia, para avanzar con las luchas sociales de nuestro pueblo, de nuestros hermanos. Entonces, desde Brasil, un fuerte saludo. Y bueno, que lo pase bien. ¿no? Gracias Vanessa, gracias Leonardo y estamos para servirles si necesitan algún contacto con alguien más eh, para alguna entrevista también eh, puedo me ofrezco a, a ayudarles. En... Muchas gracias, man. gracias. Muy bien, muchas gracias. Chao ah, chao. Entonces bien. Muitas graças a todos, muito obrigada a todos e todas que nos seguiram. É, acho que é isso, né, Léo? A gente... e aí, o resto a gente fala em off. <risos> é isso aí, gente. Um abração, até mais e sigam acompanhando aqui nossas redes que teremos mais informações sobre Bolívia e Nuestra América. Tchau, tchau.